Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de scarpel y Sonrisitas Parody Y bueno, en este video estamos en una nueva partida, en un nuevo video de Counter-Strike Global Offensive En una partida de Deathmatch, en el mapa de 2 2 En donde hubo ciertos momentos, en donde, bueno, bastante interesantes porque me pude aprovechar de los oponentes que estuvieron en AFK eh, bueno, ahora ya lo van a ir viendo, eh, vamos a ver cómo quede, y bueno, no, los dejo con el video y espero que les guste. Uy, vamos a empezar, ahí va. Empezamos yeah. con el, el Deathmatch, vamos a ver cómo quedamos. Ahora estamos de terroristas, así que vamos a ver cómo cómo podemos llegar a quedar. Hace bastante tiempo que no juego, eh, sinceramente. Vamos a ver, hay poca gente, hay poca gente, así que vamos a ver qué podemos... ¿Qué se puede llegar a sacar de... Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Empiezo bien, empiezo bien. Vamos a ver cómo, cómo sigo. No, no lo vi, no lo vi, no lo vi. No, no lo había visto ese. Ahí está. Vamos. Llega a matarlo yo, por suerte. Vamos, vamos, vamos. 73, 73. Empiezo bien. Ah, ahí tengo logros de la operación, no los vi. No los había visto tampoco. A ver, tengo el problemita del Mauger y. El... Que man, me anda mal, no sé por qué. Vamos, ahí te hallo uno. No, ese es un bot encima, no, no lo llega a ver bien. Dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos ganando. ¿eh? Vamos ganando. Eso es algo a destacar. Vamos ganando. Con bastante ventaja. Con bueno, esta escopeta no sé si me puede ayudar mucho, pero... Por ahora... Tuve que haber comprado antes, sí. Tenía un periodo. Creo que eran 100 puntos de... La cantidad de objetivos no me acuerdo muy bien para... Porque hace tiempo que no juego ya, así que... Uh! Bueno, a ver, poca gente y un montón AFK, AF lamentablemente. No sé por qué. Al menos puedo ir ahorrando, o sea, el otro equipo está bastante limitado a que... Bueno, apareció de vuelta este chabón, así que... No sé por qué, o sea... Hay gente, ahí, hay gente. No, no, no, no. no ya sabía que iba a tener el problemita de, del cambio de arma porque... Yo el mouse este, el que tengo, lo tengo que cambiar porque no me anda tan bien Que digamos Como para... sí allá hay un chaboncito Hay un chabón ahí Bueno, no lo llega a agarrar No, justo me dan, ahí está el arma adicional es buena, ¿eh? Pero el tema es que el mouse no lo tengo bien. Así que no voy a poder disparar bien. ¿Sí? Vamos, vamos, vamos, vamos. No, ¿qué pasa? Dale que estamos cerca ya de... <risa> Romántico. Vamos, vamos, vamos, vamos. Al menos maté a uno. Eso es un gran avance porque... ¿Ven lo que les digo? Ahí se me trago, ahí se me trago el mouse ¿Ven? O sea, ¿ven? Hay como... No sé, no sé qué le pasa Problemas con el botón, no sé qué tiene Sinceramente Ahí va Vamos, vamos, vamos Acá, acá en un momento se había metido bastante gente. Bastante gente. ¡No! Vale. No, no, no, no, no. no ah, estaba. Yo pensaba que estaba en la fosa, no lo vi. Dale, dale. Vamos. Vamos bien, vamos bien. Uy. ¡No! 40, 40 de vida, 40 de vida. Vamos. Partida ganada. Bastante bien. Me encantó, sinceramente. 13-13. Eh,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 y accedan a los beneficios que, le, que les da la membresía si es que les si bueno si les interesa vayan a verlos y, y únanse. Em, y nada en las tarjetas del video como siempre van a tener más videos de este canal si son nuevos y si les interesa el contenido del mismo y nada nos vemos hasta la próxima cuídense bye